Buenas noches a todos los que nos están viendo a través de Facebook. Eh, bienvenidos. Y bueno, acá estamos ya en nuestra eh, presentación de esta carta, la carta de Gálatas. Estamos acá con un grupo de valientes, eh, muchachos por ahora. La verdad que es sorprendente, tenemos el, el género masculino acá representado con, con tres valientes que están acá en la iglesia y lo podemos estar eh, eh, acá compartiendo este, este estudio, yo voy a intentar eh, compartir el link del vídeo. Ahora eh, voy a bajar un poquito el volumen. Ah, perfecto, ya lo tengo acá el, el volumen bajado y bajo en realidad. Y acá les mando al grupo el link directo para que lo puedan estar. Eh, aquel que lo quiera ver directamente, hace eh, clic en el link y ya puede estar. Entrando directamente a esta transmisión Así que ahí estamos con Ketty Biondi, grande Ketty presente Ahí lo tenemos eh, en, en el chat directo eh, te Utilizo Ketty un ratito, ¿estás escuchando bien? ¿El micrófono se está escuchando bien? Espero que, a ver si, si no tenemos problemas de sonido Estoy utilizando un microfonito externo y seguramente que se va a escuchar un poquito el eco de la iglesia Porque está vacía la iglesia Somos unos poquitos acá en, en la presencialidad Pero queremos estar eh, transmitiendo también desde la presencialidad ¿sí? este, Ahí espero que me, que, que me comuniques o que me confirmes Si se está escuchando bien Si no tenemos problemas de transmisión Si se está viendo bien ¿eh? Así que, bien Ah, me dice perfecto, gracias Keti. Una genia Ketty, eh, se conecta y ya con no solo que se conecta sino que también chatea mientras está ahí. En, eh, sí, es una genia Ketty, así que gracias, gracias. Hola María Laura, hola Isaura. Isaura está desde Nogolí y cuando tiene buena internet este, se nos conecta y, y es un placer este, tenerla como, como participante de los estudios. María Laura, gracias. Sí, se está escuchando bien, bueno. ¿Qué les parece si sí, oramos? Acá con los muchachos vamos a estar orando. Ahí donde estás en tu casa vamos a estar orando juntos. Y vamos a comenzar justamente con una de las cartas que nos va a, a dar mucho para debatir, probablemente para pensar, para analizar y para seguramente aplicar a nuestras vidas. Esta carta es una carta fundamental, es una de las cartas este, donde eh, el reformador Lutero se basó como para poder eh, comenzar a, a, a diagramar la doctrina de la salvación por fe. Así que no es una, una carta cualquiera, como no es ninguna de las partes de la Palabra de Dios, pero sí eh, le vamos a dar la importancia que tiene y vamos a intentar analizar varios aspectos. Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo les, cómo les está yendo? Gracias por venir, gracias por participar. Eh, creo que yo no tengo sus teléfonos por, no, no están en el grupo No están en el grupo de Galatas De WhatsApp ah, entonces me parece que ahí los tenemos que cargar ¿Sí? Así que ya en un ratito los, les, les cargamos porque había mandado un material Pero ahí ya lo vamos a estar Hola Hilda eh, Desde Buenos Aires, Hilda Belis Nos está viendo también acá a través de, de Facebook eh, Vero Ojeda También está aquí, bueno, buenas noches Oramos, ¿sí? ¿Les parece? Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por la bendición de una vez más estar en este lugar. Gracias porque podemos tener esta libertad, Señor, que muchas veces no lo, no lo valoramos. La libertad de poder hablar de, de ti, de poder estar reunidos libremente. Y, Señor, tenemos eh, esta paz que nos estás dando al saber que tu presencia nos está ministrando. Gracias por tu palabra, gracias por esta carta, gracias por el apóstol Pablo que nos ha bendecido, Señor, con varios escritos entre ellos, esta carta, Señor. Gracias. Y gracias por cada hermana, por cada hermano que se está conectando, que está viniendo, que estamos en esta presencialidad, en esta virtualidad, compartiendo la palabra. Porque eh, compartir tu palabra, Señor, siempre nos trae bendición. Y tu palabra no vuelve a ti vacía. Señor, vos eh, la envías, sale de tu boca, llega a, al objetivo y cuando vuelve, vuelve prosperada hacia ti, Señor. Porque cumple su propósito con creces y vos estás haciendo eso con nosotros. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos ayudes en estas próximas semanas y que podamos estar atentos a todo lo que tu Espíritu Santo nos quiere estar ministrando. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Eh, y ya vamos a estar comenzando con la introducción a la Carta de los Gálatas, pero ¿tienen sus teléfonos acá? Sí, a ver, yo les voy... Espérame, espérame un segundito. A vos seguramente te tengo lo que probablemente no te tengo eh, en, con nombre, ¿sí? 266. 5, 11. Perfecto. Y ahí te vamos a agregar. A ver, decime bien tu nombre y apellido, así te... España sabía que era el apellido. Buenas noches, adelante. ¿Cómo va Ingrid? Se van sumando algunos. Emilia, España. Bien. Muy bien, acá ya estoy guardando. Y el tuyo? 964, 944, 598. Espérame. 2664. 944. 94. Bien. ¿Y tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. Vamos con Juan Carlos. Yo le a poner esposo de mí. No, así te identifico, viste, porque nos cuesta la identificación. Saben que yo tengo un problema eh, de retención de nombres. Me acuerdo muy bien de las caras, o sea... Y eso me ayuda mucho, sobre todo en las escuelas, porque puedo visualizar a los chicos cuando están sentados y yo los voy reconociendo por sus caras. Pero los nombres me cuestan mucho, por eso me acostumbro a tomar asistencia al principio de cada clase. Es una, es una técnica que tengo porque de esa manera, al repetir, al repetir, me van quedando los nombres. Pero son muchos. Eh, y, y se ve que mi, mi memoria No funciona eh, tan, tan detalladamente Sobre todo con los nombres Entonces por ahí me, me, me da vergüenza preguntar los nombres pero O cuando me confundo Vieron que a nadie les gusta que se, se le confundan Los nombres ¿No? Cuando te, te dicen un nombre Que no es el, el tuyo No, te pones muy contento Bueno, acá vamos a estar sumando A Emilia y a Juan Carlos eh, Así que acá yo los sumo al grupo bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Eh? acá se están sumando más personas se suman, se suman si quieren pueden ir acomodándose por allí así que ah, mirá Mira, ¿Cómo te va? Qué lindo tenerte Vos sabés que no sé si vos estás en el grupo de Whatsapp No estás Entonces mira, aprovecho ya que Estamos sumando a Emilia y a Juan Carlos ¿Te podemos sumar a vos también? Margarita Y Lo vamos a sumar a Gabriel también, pobrecito Se te rompió Entonces Bueno, ¿saben qué? Yo mandé, no sé si ustedes pueden entrar ahora, ahí les habrá llegado el, el, la invitación. Si pueden entrar al grupo, ahí, ahí, y si pueden ver los archivos que envié. Fíjense, porque Dan me dijo hoy a la mañana que no pudo entrar, o que no, no vio los archivos. Yo no veo ¿Vos no ves ningún archivo? No. ¿Sí? Entonces... Bueno, mira, lo que voy a hacer entonces es reenviar, perdón a los que están acá, saben Estudio, que estamos... Estudio 6, sí. sí, está. Ah, lo que pasa es que pero vos estabas antes en el grupo. Sí. Ah, ahí está. Pero mira, yo voy a hacer una cosa. Si me esperan un segundito, ya les envío, reenvío en realidad estos dos PDFs al grupo. Perdón a todos los que están en el grupo que voy a reenviar el material. Es para poder hacer un poquito más rápido esto Así los tienen, ¿sí? Ahí lo, ahí aparecen, ¿sí? Bueno, como decíamos, estamos comenzando la carta a los Gálatas Esta carta, como eh, hice una pequeña y una breve introducción Y ahora vamos a ir ya más a, al punto Esta carta es una carta muy, pero muy eh, interesante Desde el punto de vista doctrinal Si ustedes están familiarizados con la Biblia van a encontrar términos muy parecidos, obviamente que el autor es el mismo Pablo, eh, de la, con la carta hacia los romanos. Y acá vamos a tener este, esta primera impresión, porque me gustaría que podamos eh, analizar un poquito lo que dice ahí nuestro material eh, de la introducción a la carta a, a los Gálatas, donde todavía no estamos leyendo la carta, solamente haciendo una breve introducción, ¿Y cómo se sentía el autor? En este caso el autor era Pablo, y Pablo se sentía cuestionado. No sé si te pasó a vos alguna vez de estar cuestionado, como persona, como este, eh, integrante de una familia, como trabajador, como trabajadora, si te sentiste cuestionado. ¿Te sentiste cuestionado alguna vez? ¿Te han cuestionado? ¿Han cuestionado tu... Integridad o han cuestionado tu, tu persona, o han cuestionado tu hablar, tu pensar. ¿sí? ¿Cómo? Doctrinalmente también. ¿sí? Este, inclusive eh, nosotros los evangélicos eh, tenemos cosas muy positivas y también tenemos cosas bastante negativas. Eh, y entre las cosas negativas es que no, no sé si decirlo de una manera suave, pero eh, no tenemos esa delicadeza para poder eh, confrontar a un hermano sin, eh, sin denostarlo. Y entonces por ahí nos sale mucho más fuerte esa crítica que para el que hace la crítica es una crítica constructiva, para el que la recibe es una crítica destructiva. Y esto nos pasa. Y esto lo estaba pasando a Pablo. A Pablo le estaba pasando que eh, él se sentía cuestionado. Y se sentía cuestionado desde varios puntos de vista. Una de las cosas este, más eh, fuerte que le pasó a Pablo es el segundo subtítulo que tenemos allí en nuestro material, que no lo consideraban a Pablo como un verdadero apóstol. ...y eso va a tener que ver con la introducción a Gálatas... ...cuando vamos a leer Gálatas, el primer versículo... ...alguno tiene la Biblia, y ahora sí vamos a la Biblia... Este, ...para hacerlos participar... ...Gálatas 1.1, ¿sí? Y, y leemos esa, esa, esa primera introducción de Gálatas 1.1... ...nos vamos a dar cuenta que esto que estoy diciendo... ...no es algo descabellado, sino que más bien tiene una base sólida... Gálatas 1.1, ¿sí? A ver, si lo tienen por allí, con la Biblia digital, con la Biblia en papel. Pablo, ¿eh? Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios y el Padre, que lo resucitó de los muertos. Hasta ahí. ¿Vieron, ¿Vieron cómo se presenta él? ¿Eh? Ahí Ingrid nos leyó, dice Pablo, apóstol, ¿sí? Y pone, creo que es la Reina Valera la que tenés vos sí. Y creo que la Reina Valera pone un paréntesis ¿sí? Dice, no de hombres, ni por hombre Sino por Jesucristo y por Dios el Padre Que lo resucitó de los muertos ¿Alguno tiene otra versión? Ahí está. ¿Eh? ¿Esa, ¿Qué versión es la tuya? La internacional. La NTB. A ver, me interesa la NTB. A ver, Margarita, ¿qué dice? Les escribo yo del apóstol Pablo. No fui nombrado aposto por ningún tipo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que llevan por Jesús. Ahí está. Entonces, si nos fijamos, Pablo ya comienza. Diríamos, acá en una expresión casi argentina, futbolera, diríamos que Pablo sale con los tapones de punta. ¿No? Este, como marcando la cancha, como diciendo, este, acá, si van a, van a pasar, bueno, va a tener que pasar algo bastante grave. ¿no? Y él dice, ojo, yo me presento, soy Pablo, soy apóstol, y mi apostolado no tiene que ver con una decisión humana, ni tampoco tiene que ver con lo mío, sino que mi apostolado viene directamente de Jesucristo y de Dios. ¿Sí? Está diciendo algo fuerte Pablo, y está diciendo algo interesante para que nosotros podamos de alguna manera comenzar a desglosar el espíritu de Pablo mientras está escribiendo. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando nosotros vemos en Hechos Recordemos la, la, la carta que vimos anteriormente en Hechos, y si no, recordemos un poquitito cuando, eh, luego que se, este, el Señor Jesucristo sube, eh, asciende a los cielos, se reúnen los apóstoles e intentan hacer un, este, un reemplazo de Judas. Recuerden, Judas había muerto, ahorcado, ¿sí? y dicen, ¿a quién vamos a reemplazar? Y ahí cuando dicen a quién van a reemplazar, ahí en Hechos, eh, ponen las, eh, las características que tenía que tener un apóstol. ¿sí? Eh, acá dice Hechos 2.21, me parece que es Hechos 1.21 y 22. A ver si lo buscan a Hechos 1.21 y 22, porque no es menor ese detalle. Miren, Hechos 1, 21 y 22, creo que, si no estoy equivocado, sí, ahí está. ¿Lo tienen? Hechos 1, 21 y 22, ¿lo tienen allí? Dice, yo se los leo aquí, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, 26 dice que la suerte cayó en Matías. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque este episodio, que reúne a los apóstoles, está marcando la necesidad de poner en firme quién podía llegar a ser un apóstol. ¿Y quién podía llegar a ser un apóstol según lo que está diciendo acá este pasaje? Estos requisitos. ¿Quién? Acá nos dice, claro, ¿eh? que estén juntos a todos, o sea, que hayan pasado esos, algunos dicen, dos años y medio, otros dicen tres, otros dicen tres años y medio, depende de la cronología de que hoy lo tomemos, pero ese tiempo con Jesús, el tiempo con Jesús tenían que haber pasado. Obviamente, tenían que este, haber estado siempre con Jesús, no solamente haber pasado el tiempo, sino haber estado siempre, dice que entraba y salía con nosotros. Y ponen, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que nosotros fue recibido arriba. O sea, dice, todo ese periodo tuvo que haber pasado, y entre todos eligieron a dos, eligieron a este José o Barzabás eh, y a Matías, a esos, dos, a esos dos personajes. Pablo no cumple con ninguno de estos requisitos, porque si vemos ahí en ese apunte que yo les mandé, Pablo... No tenía la, el concepto de ser un seguidor de Jesús, por el contrario. ¿Qué era Pablo? Acá lo, lo pone como un súper perseguidor, porque se acuerdan que cuando va a Damasco va con cartas este, del Sanedrín exclusivamente a hacerle frente a todos los cristianos que estaban allí, porque Pablo estaba de alguna manera en la causa diciendo yo voy a estar exterminando todo lo que tenga que ver con este incipiente cristianismo. Entonces los detractores de Pablo decían, y ahora este quiere, con, con perdón la palabra, ¿no? Pero ahora este personaje se quiere autodenominar apóstol. Y preguntaban, ¿y quién lo denominó apóstol? ¿Quién lo puso en ese lugar? ¿Quién le dio autoridad a Pablo? Entonces, aquí viene un poco el cuestionamiento. Ahora, Pablo no solo se sentía cuestionado por eh, la, la, la crítica interna, sino que Pablo también tenía un segundo cuestionamiento. Y aquí viene algo interesante. Pablo tenía el cuestionamiento de los que se consideraban judaizantes. Habrán escuchado hablar esta palabra. Judaizantes. ¿sí? ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran aquellos cristianos que eran obviamente de origen judío, que se convirtieron en cristianos, creyeron en Jesús y que dijeron, bueno, para que todos los que este, se incorporen a esta nueva fe tengan validez espiritual, primero tienen que hacerse judíos. Primero tienen que observar todo lo que observamos nosotros los judíos, desde la circuncisión para adelante. O sea, ¿qué decían? Ellos decían, si vos querés llegar a Jesús, antes de llegar a Jesús te tenés que hacer judío. Antes de conocer la gracia del Señor, el perdón de los pecados, te tenés que hacer judío. Y este error, o esta, esta posición, estaba totalmente contraria a lo que Pablo quería expresar. Pablo había sido llamado a ser el apóstol, ¿a quién? A los gentiles, a los que no estaban dentro del pueblo de Dios. Imagínate hoy, si nosotros quisiéramos hacer esto, que de hecho hay algunos este, creyentes que están volviendo al judaísmo. ¿No es cierto? No sé si conocen ustedes, este, pero hay una corriente eh, bastante interesante que eh, habla de, de, de querer volver a las fiestas judías, a las costumbres judías, ¿sí? Y todo está bueno si es simpático, pero donde no está bueno cuando empezamos a imponernos cargas que no son nuestras. No, no, no necesitamos nosotros ser judíos para tener la gracia del Señor, ya el Señor lo ha hecho, eso es lo que decía Pablo. No es necesario que una persona que no conoce al Señor se haga primeramente judío para después ser salvo. No lo es. En cambio, estas personas estaban diciendo a Pablo, Pablo vos estás equivocado, vos estás sobrepasando nuestras costumbres. Pablo, tu mensaje es una afrenta a todo el pueblo judío y sumado a que... También existía un nacionalismo judío muy fuerte, que hasta el día de hoy existe, porque eh, convengamos que el, el, el judío fanático, el israelita fanático, este, solamente cree que el favor de Dios pertenece al pueblo escogido. ¿sí? Y eso ha este, degenerado en que personas eh, odien al pueblo de Dios. Porque ese fanatismo que lo expresan con cierta arrogancia o con una total arrogancia sí. hace que los demás digan: Bueno, pero si ustedes son el pueblo escogido por Dios, quédense con Dios ustedes y nosotros nos arreglamos como podemos. Claro. Sí. Ortodoxos, sí, pero no solo los ortodoxos, sino los que son de alguna manera bien, bien extremistas. ¿Sí? que en este caso había un montón. O sea, imagínense todo el combo que tenía Pablo cuando estaba escribiendo esto. Y se le suma un tercer combo. Acá se le suma un tercer combo. O sea, están los que denostaban su autoridad apostólica. Están los judaizantes, los que estaban diciendo, Pablo, vos estás predicando. Viste que por ahí dicen, este, eh, y por eso hablo de nuestro... Nuestro sistema evangélico bastante, bastante nebuloso, porque, ¿viste, viste que por ahí dicen, no, este, este predica livianito, este, y, y algunos dicen, este predica este eh, leche materna nada más. ¿Eh? Yo quiero asado, yo quiero más empanada un guiso, viste, en cambio me, me vengo acá, y bueno, a Pablo le decían, Pablo, vos estás predicando zaraza. No predicas gran cosa, Pablo. Tu prédica es livianita, tu prédica es eh, casi inconsistente. Papilla para los bebés, ¿viste? Sin gusto, sin, sin sal. Viste que a los bebés no le ponen sal, no le ponen nada. Y ¿eh? terminamos comiendo como los bebés. Terminamos comiendo sin sal, terminamos comiendo papilla, ¿eh? terminamos todo igual. Bueno, así le estaban diciendo a Pablo. Pablo, tu autoridad, tu mensaje, tu problema este, apostólico. No tiene sentido para nosotros. Él escribe esta carta de esta manera y, como te digo, se le suma al tercer grupo que le hace contra. El gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? Era algo similar a lo que nosotros hoy conocemos como el movimiento de la nueva era. E inclusive están los gnósticos hoy. ¿sí? Sí. Los gnósticos tienen dos fuentes o, o dos posiciones muy fuertes en cuanto a... Eh, el, el pecado O este, la, la relación con Dios No es que no creen en Dios Creen en Dios Pero ellos dicen Y, y tienen dos, dos posiciones fuertes O sea, hay dos corrientes gnósticas Las dos totalmente equivocadas Según el punto de vista bíblico La primera dice que Como nosotros somos este, Materia Y la materia es mala Pero Dentro de la materia nosotros tenemos el espíritu, y el espíritu es bueno. Cuando nos encontramos con Dios, Dios nos salva, y nos salva el espíritu, pero la materia sigue siendo descartable. Y esto lo pensaban ya desde el principio. Entonces, significa que yo puedo, con la materia, con mi cuerpo humano, hacer lo que quiera, porque en definitiva puedo hacer lo que quiera. Total, Dios me salva a mí el espíritu, me salva el alma, y yo me voy con Dios, no importa lo que haga puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Porque mi cuerpo va a ser siempre un cuerpo pecaminoso y la materia es mala, el espíritu es bueno. Esa es una corriente agnóstica, ¿sí? Y la otra corriente agnóstica es una corriente mucho más pura que dice, no, nosotros tenemos que prácticamente volvernos este, unos acetas y no tenemos que hacer absolutamente nada y no nos tenemos que contaminar con nada. Y entonces... Este, para encontrar a Dios solamente nos sirve alejarnos de todo. Entonces es como que se alejan de todo y no tienen contacto con nadie y evidentemente de esa manera encuentran a Dios. Estas dos corrientes del, del, mismo, del, del mismo patrón del gnosticismo se estaba metiendo dentro de la iglesia. Y Pablo tenía que luchar, fíjate, con los que no querían su autoridad. Con los que decían, no, primero tienes que convertirte en judío. Y con los que le decían, más ah, sí ¿para qué vas a estar haciendo todo lo que te dice este, eh, la Biblia cuidándote en santidad? Si tu cuerpo es cuerpo malo, si tu cuerpo va a morir, si tu cuerpo va a estar este, condenado porque ya está condenado a la muerte, entonces no le hagas más, más lío, cree en Dios y listo, y hace lo que quiere y viví la vida, y sacate todos los problemas de encima, y como diría... Este, un, un dicho de, y esto denota mi edad de Moria Kazan que si quieres llorar, llorá y si querés reírte, reíte y ya está es más o menos esta filosofía que es la filosofía de hoy en día mientras vos no le hagas daño a nadie sé feliz querete a vos mismo eso, esa filosofía estaba ya no dentro de la sociedad sino dentro de la iglesia frente a todo esto Pablo dice, bueno, yo les tengo que escribir a estas personas, a estos creyentes, y yo los tengo que acomodar en la fe. Y por eso él decide escribir esta carta de los gálatas. ¿Hay alguna este, coincidencia y alguna disidencia en entender, bueno, acá yo expliqué lo de este, los judaizantes, los obviamente la ley va a ser un tema fundamental dentro de esta carta, porque la ley va a ser este, el, el punto donde eh, Pablo va a estar haciendo énfasis. Sí. ¿La iglesia de fue fundada por Pablo o fue el otro de Bueno, aquí, aquí vamos a, este, a, a tener este, también alguna, eh, alguna discrepancia, porque Galacia se podría haber entendido en dos sentidos, ¿sí?, Vieron que él habla hacia las iglesias de este, Galacia o a los Gálatas. ¿sí? ¿Quiénes eran los Gálatas? Y aquí viene un, un interrogante, un gran signo de pregunta que nos hacemos este, cuando interpretamos. Hay dos corrientes este, de pensamiento para eh, estipular quiénes podrían haber sido los Gálatas. La primera corriente de pensamiento es la que dice que probablemente muy probablemente, este, los gálatas sean este, unas tribus del norte, cuando estamos hablando del norte, estamos hablando del norte entre Eurasia, vieron, arriba de Israel, hacia el norte, que este, Pablo fue a predicar allí en su cuarto viaje misionero. Pero hay otra corriente que dice que los gálatas son los que pertenecían a una provincia romana, que se llamaba Galacia, y que allí fueron los, este, en el primer viaje misionero, tanto Pablo como Bernabé, y estuvo en esas iglesias de Listra, de Derbe, ¿sí? en esas iglesias donde Pablo fue el fundador. Nosotros, los que vamos este, estudiantes de las diferentes corrientes, nos quedamos con esta segunda interpretación. Creemos de que es esta, a esta iglesia o a estas este grupo de iglesias las primeras que pablo va en ese primer viaje misionero allí este cuando tenemos en hechos y esto, esto vendría a ser un poquito la, la, la fundamentación de creer de que está hablando de ellos e inclusive acá tenemos que tener en cuenta una fecha que es clave eh, los que estudiaron los, los que estuvieron en hechos se deben acordar del concilio de jerusalén se acuerdan del concilio de jerusalén el concilio de Jerusalén es un concilio que se da para justamente tratar de evitar esta controversia con los judaizantes y los que, como Pablo decían, nosotros tenemos que predicarle a los gentiles como están. El concilio de Jerusalén se, se da por esta situación y ahí van todos los que estaban participando, entre ellos Pablo y Bernabé, y Pablo y Bernabé dan un informe de lo que habían hecho en ese primer viaje misionero, y ese concilio se dio en el año aproximadamente 49 o 50 después de Cristo. Entonces, aquí viene esta fecha clave, por eso es importante esta fecha. Gálatas, como está tratando una reputación hacia inclusive hacia los judaizantes y este una, una... si no, si no fuera ese caso, Gálatas estaría situada en otra fecha, o sea, Sería la primera carta que escribe Pablo o la primera carta que tenemos de Pablo en el canon del Nuevo Testamento. ¿Sí? Sería esta la primera carta si situamos esta posición, que es la que predominantemente se cree que es la más fuerte. La más fuerte es esta, que Pablo la escribió antes de ese concilio porque el concilio va a ratificar lo que Pablo estaba diciendo. El concilio de Jerusalén es el que nos permite a vos, a mí, a todos los que no somos judíos, a creer en Jesucristo tal y cual como tenemos el mensaje el día de hoy. A no hacernos judíos, a no practicar el judaísmo antes de creer en Jesucristo. Entonces, ese concilio de Jerusalén es determinante, clave, que es lo que hace... De alguna manera la diferencia, la explosión del cristianismo se estaba dando y después de ese concilio es como que se le dio carta libre. Pablo dijo, perfecto, ya está, me dieron el ok, ahora voy y sigo predicando a los gentiles. No es que antes no predicaba, sino que ahora lo hacía con más fuerza, porque ahora ya tenía las cartas. Que le, el concilio le dice a ustedes, se tienen que, este, eh, a los gentiles, se tienen que privar de lo sacrificado a los ídolos y de lo de sangre. Nada más, no le dice absolutamente más nada. No le dice, circuncídense, este, eh, respeten las, las, las, fiestas, eh, las fiestas sagradas, no. Vengan al templo, hagan la procesión, no está diciendo eso. Está diciendo ustedes, crean en el Señor Jesucristo, lo único que les pedimos para no ofender es, no coman de los sacrificados de los ídolos, no coman de lo que tenga este, ahogado en sangre, punto. Por eso se armó tanto lío también, este, acá sobre todo en nuestra zona eh, sur de, de, de aquí de América Con la morcilla Viste que a algunos les encanta la morcilla este, Y otros no quieren saber nada Pero es un alimento que está básicamente hecho con sangre Y es lo que está pidiendo eh, el, el Concilio de Jerusalén Que no se, que no se ocupe ¿no? Y obviamente que se va a hablar mucho de la ley y de la gracia O sea... Si va a hablar de la ley, también va a hablar de la gracia. Y aquí vamos a ver una carta que va a tener este, este fundamento especial en la gracia. Y no como refutación de la ley, sino como lo que el Señor vino a darnos a nosotros. La ley va a ser importante para que nosotros descubramos que realmente somos pecadores. Y la gracia va a ser importante para que descubramos que no podemos hacer... Nada por nosotros mismos para salvarnos, porque nada nos alcanza. Viste que este, hoy en día tenemos un tema financiero muy muy muy complicado y este, esto se va a ir agravando. Entonces, si vos te sacás una, una cuota bastante pesada para estar pagando todos los meses eh, y todos los meses te está faltando para llegar a fin de mes... En algún momento se te va a complicar la cosa y vas a terminar eh, en remate con lo que compraste. De hecho, muchas personas se han metido en, en créditos, estaba escuchando hoy, créditos a 84 cuotas. Son 7 años de crédito para comprar cierto bien. Y uno dice, ¿pero te conviene 7 años? Claro, aparte no solo lo que terminás pagando, ¿no? Si es que lo terminás pagando y el problema es que por ahí te atrasaste una cuota y te pusieron en el veraz y cuando te pusieron el veraz, hermano, ya no podés sacar más nada ¿Eh? y tenés ahí todo un problema porque te tienen que sacar después. Bueno, esa es la deuda que tenemos con Dios. La deuda se nos va indexando. Esta palabra nosotros los argentinos la conocemos bien. O sea que va aumentando por el solo hecho de que tenemos una moneda que se va devaluando. Y nuestra moneda con Dios es el pecado. Y el pecado hace que cada vez nuestra deuda se vaya acrecentando. Y se va acrecentando de tal manera que se vuelve impagable. Entonces no podemos pagar. No podemos pagar con la ley, no podemos pagar nuestra salvación. No hay manera. Armemos el plan que eh, ahora 12, ahora 24, ahora 36, ahora 120, no sé armás el plan que quieras pero no vas a poder pagarlo entonces la única la única solución para vos y para mí y para todos los que quieren tener alguna solución es la gracia es recibir y decir gracias Dios porque me estás dando perdón entonces cuando yo recibo de gracia ahí comienzo a entender de que la ley era necesaria para que yo conozca el pecado esto es lo que va a explicar Pablo y va a explicar en esta en esta carta. Por eso, cuando termina, si ustedes ven la carta allí por el capítulo 6, habla de restauración. Porque dice, este, el que mire estar firme, bien... Este, el no eh, claro, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y cuando restauremos a un hermano que cayó, ¿cómo lo tenemos que restaurar? Con amor. Con amor. Y no sé si vos te acordás, pero creo que este, te habrá pasado cuando... Hacemos un poquito de memoria Los que somos viejitos en el señor Dice que se cortó eh, ¿Ketty? ¿Se cortó? Perdón, ¿Se cortó? Acá la, la transmisión Yo estoy viendo que todavía sigue andando ¿eh? Avísenme si se cortó Acá Claro Claro, claro, acá yo estoy transmitiendo Y estoy viendo acá el, el chat Y acá me dice Ketty que se cortó Pero bueno Cuenta que sus amigas se hicieron judías este, con todas las costumbres. Sí, porque hay un, un, una fuerte corriente judaizante hoy en día, que creo que comenzó con algo este, de estudios sobre. Ah, dice que se corta y vuelve. Perdón, yo no estoy. Se ve que el, el internet de acá de la iglesia, perdón, eh, si se está cortando. Eh, pero bueno, acá, acá me está marcando como que está bien en este momento. ¿sí? Pero bueno, eh, continúo. Esto de los, de los judaizantes es bastante complejo. Eh, comenzó como un estudio de las costumbres judías o del de hebreo bíblico y comenzó con una eh, situación de, de, de buscar algunas, este, algunas eh, costumbres que no están mal, pero cuando ya se nos comienzan a imponer cosas para poder estar haciendo, creo que ahí estamos equivocados. Y creo que ahí tenemos que volver a Gálatas y a Romanos, tenemos que volver porque ahí tenemos que volver a equilibrarnos que es lo que nos cuesta un montón a vos, a mí, a todos nos cuesta el equilibrio ¿o no? viste que espiritualmente, sentimentalmente emocionalmente somos desequilibrados y, y cuando nos gusta algo este, nos volcamos y como nos apasionamos nos volcamos y pensamos que todo este, se, se maneja de esa manera y, y no no buscamos el equilibrio y tenemos que volver a ese equilibrio. Equilibrio entre la ley y la gracia. Entre este, el judaísmo que nos ha permitido conocer al Señor, pero entre la libertad de vivir nuestra, nuestra vida y nuestras costumbres. Lo mismo nos pasa cuando queremos ir a predicar a otras eh, culturas. ¿sí? Este, los antiguos misioneros, eh, gracias a Dios, poco a poco fueron entendiendo de que eh, lo transcultural no, no afecta al cristianismo. ¿eh? Entonces, que yo tenga mi cultura no significa que yo no pueda estar predicándole al otro sin que él cambie sus costumbres si no ofende a Dios. ¿eh? Porque si no, vamos a estar llevando cultura y no el mensaje de Jesucristo. Y Pablo entendió esto. Pablo dijo, no, yo tengo que llevar el mensaje de Jesucristo. Entonces me tengo que hacer como, como el que está, ¿no? ¿Eh? Acá en, en, en América Latina los eh, sacerdotes católicos venían detrás de los conquistadores. Entonces, eh, de esa manera ellos pensaban que estaban evangelizando y cuando venían a los pueblos originarios los evangelizaban con la espada. Entonces, claro, ¿quién no se va a convertir si está viendo que lo están matando a todos? ¿no? Entonces se convertían y bueno... y y decían, bueno, nos convertimos a su Dios, a sus costumbres, pero no era ese el mensaje del Señor. Claro. Bueno, yo no... Por eso no, no predicamos cultura, no predicamos costumbres. ¿Qué predicamos? A Jesucristo. A Jesucristo. Entonces, el, el, el, el africano tiene que este, conocer al Señor y tiene que conocerlo en su ámbito. Entonces vos mirás las, las reuniones de, de, de, de, de África... Y es un plato, porque acá nosotros no haríamos jamás una reunión así. Pero viste que están y, y, y bailan para acá y para allá, y están, ¿no? Están como dos, tres horas ahí, viste, alabando al Señor. Y, y vos mirás y decís, ¡guau! Wow, ¿Viste? Acá esto no va ni, ni para atrás ni para adelante. A los hermanos, a ver, levantémonos y te miran como diciendo, me levantaron un rato. <risa> ¿Eh? sí. ¡Claro! Y, y bueno, pero el, el mensaje es el mensaje, es el mismo, es Jesucristo llegando a cada cultura. Y esto era lo que Pablo estaba queriendo decir. Hagamos, hagamos realmente este, eh, del mensaje de Jesucristo algo mucho más sencillo. No impongamos una carga extra. No impongamos una carga extra. ¿sí? A veces queremos imponer. ¿eh? Saben que eh, hablando de eso, a veces nosotros también en nuestra cultura evangélica hemos querido imponer. Inclusive con con, con costumbres, con la vestimenta. A mí no me dejaban, yo tenía que tocar en, en la iglesia y yo no podía tocar si no tenía corbata. En Chaco, con 40 grados de calor a la sombra. Entonces yo me ponía la corbata para tocar y no sabes cómo transpiraba. Terminaba mojada toda la camisa, ¿eh? pero tenía que tocar con corbata porque si el que no tenía corbata no era santo. O sea, la corbata era casi como una... Este, postura de santidad y yo tenía que, que hacerlo hoy en día no lo hago ni ni loco ¿Eh? no, no no me gusta la corbata pero este no, no porque no me guste sino porque no no quiero no quiero usarla así con esa imposición, a veces imponemos cosas y, y ese no es el, el objetivo del, del evangelio el objetivo del evangelio es predicar a jesucristo bueno si ustedes miran allí, ahí abajo, de, de toda esta introducción, que es lo que... Recién empezamos la introducción, no... Fíjense que solamente arrancamos con el primer versículo para tenerlo como una referencia. Ustedes van a ver que ahí habla de los estudios inductivos. Este señor Gary Williams hizo estos estudios inductivos y lo que yo les voy a proponer es lo siguiente. Que semana tras semana nosotros trabajemos en la semana con los estudios y que vengamos acá, respondamos esas consignas, esas preguntas que tengamos y luego vayamos a la palabra. Y vamos a hacer de la palabra un estudio un poquito más este, elaborado. Para ello, en esta semana yo les voy a este, compartir a todo el grupo un comentario exegético. ¿Qué es un comentario exegético? Un comentario exegético es un comentario que tiene... Si estás familiarizado lo vas a entender bárbaro, si no estás familiarizado no te preocupes porque lo vamos a ir desglosando acá en, en clase, lo vamos a estar desglosando de a poquito para que podamos ir entendiendo cómo estar este, ocupando la Biblia por un lado y el comentario por el otro para que me vaya ampliando ese conocimiento, esa, eh, esa información y obviamente que es solamente información, pero lo que hacemos con la información o lo que hace el Señor con esa información es lo que va a estar dándonos esa riqueza espiritual ¿sí? entonces yo te propongo lo siguiente fíjate que ahí en el estudio 1 eh, abarca primero 10 versículos abarca Gálatas 1 del 1 al 10 la primera pregunta que nos hace ese estudio inductivo inductivo es que yo voy a inducir ¿sí? y vamos a ocupar aquí las versiones que vos tengas Podés ocupar la Reina Valera Podés ocupar la... Vos tenés la NBI Vos tenés la NTB La versión que vos tengas Y si querés ocupar más versiones Una, dos o tres versiones que tengas O cuatro Si no, era por el teléfono Como vos quieras Podés ocupar lo que, lo que tengas Nos dice la primera pregunta ¿Cuáles son las tres partes de la salutación en las cartas romanas Y nos da el ejemplo en Hechos 23 25 al 26 ¿Qué tenés que hacer vos? Tenés que ir a la Biblia Tenés que fijarte a ver qué dice Hechos 23, 25 al 26 Y tenés que buscar esa, eh, Esas partes que está diciendo De la introducción O la salutación o el saludo Que usaban Nosotros hoy en día, si queremos hacer una carta Formal, nuestro saludo Es, es de nuestra mayor consideración ¿No? Este, eh, o dirigido hacia el excelentísimo fulano de tal bueno, vamos a ver acá cómo usaban este, el encabezado ese saludo, las cartas grecorromanas después dice, ¿dónde se encuentran estas tres partes en Gálatas 1 del 1 al 5? entonces yo tengo que buscar luego de identificar las partes las tengo que buscar ahí en ese contexto de Gálatas 1 eh, 1 al 5 y te pregunta ¿Cuáles de ellas amplía Pablo aquí? ¿Cuáles de ellas? O sea, ¿cuáles de esas partes? Hay tres partes, ¿no? ¿Cuáles de esas partes Pablo amplía en esta porción, en esos, en esos versículos? Y después te pregunta, ¿por qué sería que los amplía? ¿Por qué amplía Pablo una de esas partes? ¿Mm? La pregunta 2 vieron que es inductivo porque nos va haciendo varias preguntas. ¿Eh? Para que nosotros vayamos respondiendo No son muy difíciles Pero nos llevan no solo a pensar Sino a poder empezar a contestar Y a meternos en el, en el corazón de la carta ¿no? Dos dice ¿Qué cosa se halla después de la salutación En muchas de las cartas de Pablo? Y ahí te doy un ejemplo Por ejemplo, Colosenses 1 del 3 al 14 Y te pregunta ¿Este elemento se halla en Gálatas? Y la otra pregunta que te dice, ¿cuál podría ser la razón? ¿Eh? Ahí va por sí o por no, y o por sí o por no, ¿cuál sería la razón de por qué se haya o por qué no se haya? ¿Sí? La tercera, ¿qué problema motivó que Pablo, Pablo perdón, escribiera la carta a los Gálatas? Y ahí te dice 1, 6 y 7. Y te da una, una pista. ¿Qué nos dicen los siguientes pasajes acerca de este problema? y ahí te pone 2 15 al 16 y 21, 3 24 y 25, 2 19, 5 2 al 4, 4 10 al 11, 2 11 al 13. La pregunta 4 te dice, a la luz de el capítulo 1, versículos 8 al 10, ¿qué tan serio consideraba Pablo que este problema era? Dice, ¿por qué lo consideraba tan serio? La pregunta 5 te dice, ¿qué errores hoy son similares al error que Pablo combate en Gálatas? Y la pregunta 6 te dice, ¿qué más aprendemos de este pasaje para nuestra vida y fe hoy? Entonces, te lleva a contestar estas preguntas, ¿sí? Y luego, cuando estemos aquí en clase, cuando estemos en forma virtual, espero que no se me haya cortado, ahí voy a volver a mirar, este, no, creo que no se cortó Cuando eh, estamos en clase nuevamente O cuando estamos reunidos nuevamente Contestamos estas preguntas Y ampliamos haciendo el uso del comentario bíblico ¿sí? Y ahí podemos ir este, viendo Por ahí si este, lo que hemos eh, eh, puesto como una respuesta Estaba eh, acertado O por ahí si eh, podemos ampliar aún más la, la respuesta con el comentario bíblico Por eso te voy a compartir en la semana Ese comentario bíblico para que vos lo tengas Te lo voy a compartir, es bastante eh, extenso Pero tenelo No es necesario que lo, que lo imprimas O si lo querés imprimir, no hay ningún problema Acá Mario ya imprimió los, este, los materiales Y está bueno porque por ahí el, al que le, le gusta el papel lo puede, estar, eh, lo puede estar manejando de mejor manera, ¿sí? Eh, y al que le gusta la digitalidad o todo lo digital, lo ve desde el teléfono, desde la tablet, desde el iPhone, desde el iPad, desde el, el, el dispositivo que tengas. ¿sí? ¿Les parece? Sí, parece ¿Les...? Una tarea para el próximo martes. Exactamente. El próximo martes este, vamos a estar ya respondiendo estas preguntas. Por eso hoy solamente hicimos una introducción, nos metimos en, en, en la orillita de la carta, empezamos a entender un poquito. Lo que eh, le sucedía a Pablo Y ya la semana que viene vamos a hacer una introducción un poquito más fuerte Metiéndonos de lleno en esa eh, salutación, en ese saludo de Pablo En esos primeros versículos, ¿sí? De la carta de los Gálatas ¿Les gusta? ¿Les gusta la dinámica? ¿Les parece que es posible que lo hagamos? ¿Sí? Acá me, eh, está planificado para seis encuentros si por ahí este, nos falta tiempo, vamos a por ahí este, eh, superponer semanas o, o, o ampliar semanas, no hay problema. Tenemos más o menos unas ocho, o 9 semanas para poder terminar. ¿sí? Eh, por eso digo que por ahí no nos, este, que, que no nos sorprenda que no nos alcance el tiempo en una sola semana. ¿sí? Pero eh, yo te recomendaría... Que para que entiendas un poquito de qué vamos a estar hablando Que las preguntas las vaya contestando No creo que son extremadamente difíciles Y si tenés dificultad, no hay problema El, el, el chat va a estar abierto ahí de... de... Sí, sí, sí, sí sí Va, va a estar abierto ¿eh? para que podamos ir contestando algunas, algunas inquietudes ¿Sí? Yo mandé eh, un PDF nada más Claro. Y el otro es la introducción al estudio. La, los dos tienen lo mismo, uno tiene la introducción y, y, y Gálatas y el otro por si querés solamente imprimir lo de las preguntas. Pastor, pero, ¿Sí? pero la introducción ya usted habló antes. Sí, sí, sí. sí, sí. Sobre la introducción. ¿Tienen lo mismo? Exactamente. Bien. O sea, lo que el pastor está diciendo es que él ya habló, por ejemplo, sobre la carta de Gálatas. Lo que claro. Ya está hablando. ¿Sabes qué? Eh, te mandaron un saludo, Margarita. Mira, Margarita, es un espectáculo. Mira, sos vos, Margarita. Mira, dice María Laura Miranda, dice saludos a Margarita que se escucha desde acá, dice. Te estaba escuchando. Te estaba escuchando acá en vivo y en directo, así que... ¿eh? Ahí está, viste. Ahí te está retribuyendo los saludos. ¿eh? Así que bueno, oramos y cerramos. Vamos siempre a intentar eh, terminar a las 9 por este, una cuestión de, de horario, sí. Una horita nada más, una horita, porque así viste. Sabemos que es una horita. Y... Antes, sí, antes no teníamos control del tiempo. A veces estábamos una hora y media, dos. Se nos iba la, la hora, viste, y no terminamos más. Eh, Margarita es de las primeras allá en el 2017. Y mirá, tenés razón, vos sabés que la virtualidad es una ventaja y es una desventaja, porque no nos... Ay, mira, María, Laura pone caritas felices, así que... Eh, es una ventaja porque podemos llegar a muchas más personas. Es una desventaja porque no tenemos esto, no tenemos el, el feedback rápido, ¿viste? Ese, ese, ese ida y vuelta, esa mirada, esa respuesta, esa pregunta, ¿viste? Que por ahí preguntas y hasta que por ahí escribiste en el chat y ya se pasó el momento... Pero este, eh, las dos cosas las tenemos que mantener. ya Esto también vino para quedarse. La virtualidad vino para quedarse porque eh, es necesario. ¿sí? Y también es cierto de que, que pudimos sostener esta modalidad a través de la virtualidad. Así que todo el año pasado lo tuvimos que sostener de esta manera y, y este año también. Así que eh, aquel que se queda en la casa está bueno porque también lo puede estar recibiendo e inclusive... Si vos querés, lo podés estar viendo también si tenés Facebook. Lo ves después. Porque decís, ah, mira a ver si sí, lo veo. El... Claro, y va quedando grabado. Por eso tenemos que cuidarnos un montón lo que decimos. Porque todo queda grabado. ¿eh? Viste como la policía te dice, todo lo que decís puede ser usado en tu contra. No, te podemos. ¿eh? Todo puede ser usado en la contra. Bueno, oramos. Gracias, señor. Gracias por este momento de de poder estar compartiendo tu palabra, Señor. Hoy solamente hemos visto ese primer versículo de esta carta, pero aún así ya nos estamos dando una idea de lo importante que es eh, tener esa, esa doctrina tuya, Señor. Ese, eh, ese No solo pensamiento, sino esa certeza de que solamente por ti somos salvos. Y no es necesario que hagamos nada nosotros para recibir tu salvación, Señor. Solamente creer en ti y aceptar ese regalo, esa gracia tuya, Señor, de, de creer que, que nos salvaste, Señor, y, y tener la certeza de que pase lo que pase, vamos a tener la eternidad contigo, Señor. Gracias por el apóstol Pablo, Señor. Gracias por, porque se jugó por lo que vos le dijiste, Señor y porque te creyó, y, y hoy nosotros somos libres, Señor, hoy somos libres. Hoy no tenemos que estar haciendo nada extraordinario, Señor, para creer en ti. Gracias, Señor. Gracias porque nos estás bendiciendo, gracias porque nos estás fortaleciendo, gracias porque nos estás dando de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, bendecimos a todos los que están haciendo este curso, bendecimos a los que están en sus casas, bendecimos a los que se están sumando aquí en forma presencial y te agradecemos porque vos sos tan bueno, Dios. Señor, te bendecimos. En tu nombre comenzamos y vamos a terminar en victoria. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Bueno, amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, Angelus a Isaura, a María Laura, a Gladys Mendoza, a Vera Ojeda, Ketty, a todos los que están allí. Y gracias a ustedes, gracias por venir, fue un número interesante. Les cuento que a las 8 sí o sí vamos a comenzar porque ya está estipulada la transmisión y arrancamos, pero si ustedes llegan un poquito más tarde, no hay ningún problema, se suman. Eh, yo les decía a los chicos, no sabía, no sabía qué número íbamos a hacer, eh, porque por ahí la próxima vamos un poquito ahí, ahí arriba, ¿sí? Ya que no somos tantos, este, vamos ahí arriba. No, no sabía si íbamos a ser más o menos, eh, así no, no molestamos acá también. Así que bueno, gracias. Bendiciones a todos. ¿sí? Que el Señor los bendiga. Chau a los que están allí en la transmisión. Chau, chau.